Dice que es un tío que va a la ventanilla de Hacienda, digo, oiga, digo, ¿es aquí donde se hace la declaración? Digo, sí, señor. Digo, pues ahí va. Me enamoré de tus ojos, me enamoré de tu ser, y no sé vivir, mi niña, si no tengo tu querer. dice que es un loco que estaba en el manicomio y el loco estaba todo el día con la oreja pegada en la pared en eso que cierto día pasa el director del manicomio y le hace loco el director se acerca ¿eh? pegan la oreja a la pared también de un no oigo nada de pues así todo el día oiga En recepción de un hotel había un cartel que pusaba, falta, intérprete. Se presenta un tío, de digo, de yo venía por esto del anuncio. Digo, ah, intérprete, digo, sí, señor. Digo, vamos a ver, digo, ¿usted habla alemán? Digo, no. Digo, pero tengo un primo que está trabajando en Alemania... Y me ha dicho que cuando vuelva me lo enseñará. Digo, ¿y francés? ¿Habla francés? Digo, tampoco. Digo, pero este año pienso ir a la vendimia en Francia. Y espero aprenderlo, ¿sabe? Digo, ¿y de inglés? ¿Cómo está de inglés? yo no tengo ni idea. Digo, entonces, ¿qué coño hace usted aquí? Digo, no, yo venía a decirles que de momento no cuenten conmigo, ¿sabe?